Hola Prixliners, saludos cordiales, eh, Luis de Prixline, os está hablando, muchas gracias por estar ahí, eh, tanto en YouTube como en Spotify, en Twitter o en Periscope. Eh, hoy vamos a responder a la pregunta que nos hizo en el vídeo del otro día Lourdes González, muchas gracias Lourdes por tu pregunta, ella nos preguntaba si era conveniente poner la foto en el currículum y nos decía que si era positiva la respuesta, que qué tipo de foto poner. Pues hoy os voy a responder a esta pregunta. Eh, bueno... Mmm, y la voy a poner en la serie que os estoy dando de teoría de cómo superar con éxito cualquier entrevista de trabajo. Os voy a poner aquí luego debajo en el comentario destacado toda la serie. Os recuerdo que hemos hablado ya de la llamada inicial que nos hace el reclutador para acudir a la entrevista, cómo hay que responderla. Hemos hablado de cómo investigar a la empresa a la que vamos a ir a hacer la entrevista. Hemos hablado también de cómo ir seguros a esa entrevista de trabajo con seguridad cómo responder a esa pregunta crítica que nos hacen casi siempre, cuánto dinero quieres ganar, sobre también qué son las habilidades blandas, que es lo que más buscan ahora los reclutadores y lo que nunca debes de preguntar en una entrevista de trabajo. Todo eso ya lo hemos tratado, os dejo el enlace en el, video, en el comentario destacado de este vídeo, ahí abajo, luego os lo pongo y hoy vamos a hablar de la foto en el currículum. Vale, os voy a responder ya. PRIXLINE recomienda poner la foto en el currículum. Ahora vamos a ver el motivo y cómo tiene que ser esa foto. Y bueno, poner la foto salvo que estéis en Inglaterra o en Estados Unidos. Los países anglosajones no quieren foto por tema de discriminación. ¿Eh? Pero vamos, en los países latinos yo recomiendo poner la foto. Luis de PRIXLINE es lo que os recomienda. Ahora os digo el motivo, luego ya cada uno haga lo que quiera. Eh, una cosa que os quiero decir, Prisline lo que quiere es haceros pensar, que reflexionéis, ¿vale? Daros alternativas sobre qué podéis estudiar, como en los vídeos que hacemos con Susana, o en qué podéis trabajar, eh, si tenéis que emigrar o no emigrar, o quedaros en el país que estáis antes de dar el salto, a qué dedicar vuestra vida, ¿vale? Por eso os voy también poniendo ejemplos reales con, con entrevistas de personas reales y no os metáis porque os estén metiendo algunos con una chica colombiana que os voy a poner también debajo el vídeo en el comentario destacado que la pobre decir que si tiene cara de zombie, que si está asustada que qué le ha pasado pues como uno de vosotros responde muy bien pues que la chica está asustada está con ansiedad claro está en un país extraño ha venido aquí, no tiene a nadie, ni familia, ni tiene a nadie, y, y, y, y, pues fíjate cómo va a estar, que es que no es lo mismo cuando emigras con familias o amigos que te están esperando en el país de destino que cuando estás sola, ¿vale? De todas maneras voy a intentar volver a localizar a esta chica a ver qué tal está yendo. Bueno, prisioneras, vamos al grano. Yo os recomiendo que pongáis la foto, insisto, salvo que estéis en un país anglosajón. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mirad, muy sencillo, el ser humano está condicionado de forma natural a tomar una decisión sobre una persona a primera vista. Y esto nos pasa a todos, a los reclutadores incluidos. Todos vemos a una persona y enseguida, viéndole la cara, sabemos si nos gusta o no nos gusta, si esa persona es fiable o no es fiable, si esa persona es competente o no es competente, si es sincera o no es sincera, ¿vale? Otro ejemplo, los políticos en las elecciones, todos se ponen su foto en el cartel. ¿Por qué creéis que ponen la foto? Para que les votéis. Como pusieran ahí un programa electoral, no lo miraban y Dios. Con la cara ya vemos al político. Decimos, ah, pues sí, pues sí, me parece bien, o no. Entonces, os recomiendo poner la foto. Es, esa, pero eso sí, ahora hay que ver qué tipo de foto ponemos, porque la primera impresión es básica, ¿vale? La cara es básica para la comunicación. Vosotros ahora me estáis viendo a mí, me estáis viendo la cara. Si no me la vierais, sería distinto, ¿verdad? Sería distinto. La cara es básica en los seres humanos para la comunicación. Otro ejemplo más que os doy, cuando alguien os tropieza en la calle sin querer, lo primero que hacéis, levantéis la cabeza a ver quién ha sido, a verle la cara, ¿vale? Mira, ahora os voy a datos reales, los podéis contrastar buscando luego en Google. Los currículums con fotografía son tres veces más vistos, tres veces más que los que no tienen fotografía. Eh, un reclutador viendo currículums, a lo mejor se tiene que ver 50 currículums, pues os va a recordar mucho mejor por la cara. ¿Vale? Eh, un consejo que os doy para la foto. Vamos a empezar como tiene que ser la foto. Os aconsejo que tengáis distintos tipos de foto, a lo mejor para distintos tipos de currículum. Igual que que tener distintos tipos de currículum, pues también distinta foto para cada currículum. Por ejemplo, eh, vamos a poner una persona que estudia un MBA. Y se presenta, por ejemplo, para dirigir una, para tema directivo de una empresa y por otro lado se presenta para dependiente, por ejemplo. Pues tendrá que poner dos fotos distintas, ¿vale? Una más seria, digamos, más tipo de dirección y a lo mejor para el currículum de dependiente es un ejemplo, pues una foto más relajada, más amigable, más de atención al público, ¿vale? Porque sí que os digo, yo os recomiendo poner la foto, pero antes de poner una mala foto no pongáis foto. Ojo al dato, ¿eh? que por una foto también nos pueden rechazar y tirar la entrevista, ¿vale? Y no llamaros. Entonces, poner foto, pero que sea una buena foto. Os aconsejo, incluso el que pueda, para, para el tema de la foto, hay sitios que te hacen fotos profesionales. Pues a lo mejor sería una idea, ¿vale? Y si no, a buscar un poquito cómo hacer una buena foto. Pero lo podéis encargar. La foto tiene que ser una foto actual. ¿Vale? Que se te reconozca, que se te vea bien. Eh, yo diría que tiene que ser una foto que ayude a, eh, digamos, que te acerque a la persona que el reclutador tiene en mente. ¿Vale? Vosotros imaginar qué tipo de persona quiere contratar el reclutador, pues que tu foto te acerque, te acerque a ese tipo de persona. ¿Vale? ¿Vale? Tiene que tener, dar una buena imagen de vosotros, eh, una imagen profesional, que, que una foto que sea que transmita energía, que transmita dinamismo, que transmita cordialidad, que transmita lo que requiera la profesión a la que estáis optando, ¿vale? Por supuesto tiene que ser una foto en color, insisto, positiva y que refleje habilidades, ¿vale? Nos voy a enseñar aquí cómo hacer una foto, eso ya lo buscáis cada uno o, insisto, Mira, hay, hay empresas que os hacen fotos para currículo, vale, que no es caro. Yo no os voy a decir aquí nada, ni o sea cuáles ni no, eso ya cada uno, vale. Pero la foto es muy importante. Yo la pondría y una buena foto, insisto, eh, insisto. La mala foto os puede descartar, ¿eh? Si no tenéis una buena foto, no la pongáis hasta que la tengáis. La, la foto va a dar una, eh, va a dar la primera impresión al seleccionador sobre vosotros ¿vale? luego lo va a verificar en la entrevista, claro la foto por sí sola no os va a hacer que os cojan para el puesto, pero es el, luego en la entrevista pues apoyarlo es la imagen que habéis transmitido en la foto y nada Prisliners, esto es lo que os quería decir sobre el tema de la foto en el currículum, si sí hay que ponerla, yo la pondría, eh, por supuesto no es obligatorio, salvo que estéis en países, en Estados Unidos e Inglaterra, ahí no la pone nadie, vale, aquí hay mucho debate, ese currículum ciego, si no ciego, es que al final te van a ver, al final de en la entrevista te van a ver, y no hay legislación al respecto, entonces, por lo tanto, a ti, Prisliner, te interesa que te cojan, que te llamen, causar la mejor impresión, así que pon foto y pon una buena foto, ¿vale? Pues eso es todo, os dejo en los en la, abajo, en el comentario destacado, eh, toda la serie de estas sobre las entrevistas de trabajo, ¿vale? Y cualquier pregunta que me queréis hacer, pues me la ponéis en los comentarios, como ha hecho Lourdes González. Muchas gracias nuevamente, Lourdes, que yo os la respondo. Eh, espero que os haya quedado claro. Seguiremos con las entrevistas de personas reales que están aquí en España y, y seguiremos uh, apoyándonos porque lo que queremos es eso, haceros pensar y, y que tengáis las mejores opciones para encontrar trabajo o para estudiar y luego trabajar en lo que os gusta. Muchas gracias, Prislinas. Ah, y acordaros, el que esté viendo esto y no esté suscrito, que se suscriba y le dé a la campanita, para que así en las próximas emisiones os avise la aplicación y el que lo escuche en Spotify, que le dé el corazón verde. ¿Vale? Muchas gracias, Prislinas. Chao, chao. Hasta la próxima. Luis de Prisline.